Últimamente me huele la ropa y estoy seguro de que en el trabajo se han dado cuenta. Me paso el día paranoico y no hago nada. Así que tengo que traer el trabajo a casa y en casa pues... Bueno, me acabo chateando con una chica a la que no conozco de nada. Y así, pues no me cumple Un chat de sexo es un chat de sexo y una relación seria es una relación seria. Mi relación con Javier es seria. ¿Podía haberme ido yo ahora sí hace dos años a estudiar con aquella pedazo de beca? Pues sí, claro que podría, pero Javier me pidió que no lo hiciera porque estábamos empezando y a mí me pareció bien. Eso es lo más importante en una pareja. Que hable las cosas. La comunicación. ¿Qué tal? Café 85. ¿Y tú? Supone que después de cinco años de carrera, uno debería saber de qué coño trabaja, ¿no? Al menos eso. Que si uno va a un bar y le dicen, ¿y tú qué haces? Que lo sepa explicar. Pues no. O sea, yo es que llego aquí, me siento, me pongo a leer, que es si una factura, que si sumas y restas, una llamada. Luego te preguntan y qué dices. ¿Qué haces sumas y hablas por teléfono? Eso no es un trabajo, no me jodas. Y encima está el soplapollas. Si mi trabajo es inútil, el suyo es de descojonarse, vamos. Un día pasé por su despacho y estaba haciendo lo mismo que yo. Pero lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso te digo que las cifras tienen que estar cuadradas, Nacho. Las estoy terminando. Que Me están apretando mucho con todo esto. No te preocupes, si de todas formas me va a quedar luego. Si ya sabes que no es por mí, que es que estamos hasta el cuello. Ahí le tienen. El soplapollas, la gente. Gente, el soplaboyas. A la salida del trabajo quedamos siempre aquí. Yo suelo llegar antes porque vivo más cerca Él viene en autobús, el 57 Y me ha dicho que tiene que darme notición Perdona Buenas tarde. Dos minutos El autobús, que... lo siento ¿Ya estamos fumando? Javier no fuma, pero siempre habla en plural Porque así me da más confianza Convierte las cosas en algo mutuo Tengo notición Me hace ilusión que lo haga al lado del parque de la casa de mis padres han puesto a la venta un piso que está tirado de precio. ¿Tirado cómo? Pues tirado. 45 millones. 50 metros de piso con terraza. A menos de un millón por metro cuadrado. Pero Javier, no tenemos ese dinero. Pero podemos ahorrar, Marta. Ese es el proceso de las cosas, planificar y luego tirar para adelante. Una de las razones por las que más admiro a Javier es porque siempre tiene un plan y es fiel a su plan. Ha sido así desde que nos conocimos. A mí me parece un plan perfecto. ¿No te parece? Ni una bromita, ni un jijijajaja que nos conocen. No le estoy engañando porque no voy a hacer nada malo. no voy a hacer? Nada. Ahora, tranquilidad y a triunfar. Podrá triunfar que más una coño. Esto no es una cita. Es una charla para conocer a un amigo del chat. Así que, tranquila. ¿Podríamos ir al cine? ¿Al cine? Sí, podríamos. No sé, digo, si ¿sí tú quieres. Sí, no, lo que tú quieras, un cine o... Lo que a ti te apetezca más. <risa> ¿Quieres que... si quieres? En mi casa no puede ser. Podemos ir a otro lado. ¿A dónde? Ahí no te la dice que vamos a no está nunca, pero por la fachada, pues. ¿Estás bien? Sí, sí. Es que no. No sé, igual... Igual es que no estamos concentrados. Eh, no, no, sí, sí. ¿Y tú no? Sí, sí, sí. Lo siento. ¿eh? Estoy seguro que en dos minutos se me. No, sí. Yo tampoco. Bueno, y cuéntame algo de ti, ¿qué haces? Eh, pues es. Estoy ahora en un proyecto, ¿no? Que es una cosa nueva, bastante interesante, la verdad. ¿Tú? Eh, pues yo me voy a ir a vivir con mi novio a un piso que está muy bien, la hipoteca y todo, muy bien, muy bien. Claro. Mejor que al ¿no? Así tienes algo tuyo. Sí. Por eso lo hacemos, para dar un pasito adelante. Aquí habrá baño, ¿no? la ropa, me huele y no sé por qué hostias me tienen que oler la ropa, me dice mi madre que le eche vinagre, mi madre entonces va a ir a vinagre, creo que así sale, pues no mamá, no sale. ¿Qué pasa nada. Lo siento, es que el autobús nos está costando, ¿eh? Lo de dejar de fumar. Me me está costando. Tú no fumas. Pues tienes razón, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Bueno, lo siento porque te he molestado. No, no, no. me ha molestado. ¿Les pues parece. ¿eh? Bueno, pues sí, me ha molestado. ¿Lo ves? Sé que estamos un poco nerviosos. ¿Tú estás nervioso? Sí, no mucho. ¿Y entonces por qué dices estamos? No digas estamos, Javier, no lo digas todo en plural. Bueno, déjalo. ¿Pero pasa algo? Pasa que... que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Que no te quiero. ¿Cómo? Y tú tampoco me quieres a mí Yo sí que te quiero, Marta Sí, sí que te quiero, que, que nos vamos a ir a vivir juntos Que tengo ya el diseño de, de vamos, de todo Pues por eso no me quieres, porque solo soy un, un pasito en tu plan Una pieza, de puñal Pues ya me dirás tú cómo piensas vivir tu vida sin un poco de orden Es un irresponsable Pues sí Lo siento. Nacho, ¿tienes ya los números de gama y color? Lo estoy terminando. Es que los necesitamos para esta tarde. Que sí, ya... ya lo sé. Que te están apretando, ¿no? pasa? Que ya lo sé. Que ya sé que me huele la ropa, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? ¿Pongo un cartel en el ascensor? Aléjate de Nacho, que le huele la ropa. Venga, Nacho, tranquilízate No me llames Nacho. ¿Vale? Llámame a un tañón. Tranquilícese, a un tañón. Porque es que si me llama Nacho, me creo que es un colegio al que me está hablando y tú no eres mi colega. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Dime lo que hacemos aquí. ¿Qué? Sí, dime. ¿En qué consiste este trabajo o me voy? Pues hacemos gestión comunicativa para industrias culturales, o sea, lo que es el management. Muy bien, muy bien. ¿Y eso qué coño es? Hacemos sumas y restas. Tú y yo y todos en esta empresa. Sumas y restas. Entonces, no me llames Nacho como si estuviéramos en una empresa de decoración de interiores estamos en una puta oficina gris y fea. Porque es que encima es fea. Pues bastante mal. ¿Y tú? He dejado a mi novio. Y estoy muy asustada, la verdad. Yo he mandado a los del trabajo a tomar por culo. Según he salido a la calle, me ha dado como un ahogo. ¿Como si no supieras qué va a ser de ti? Casi me vuelvo y les pido perdón. Yo he estado a punto de llamar... A mi novio tres veces esta tarde. ¿Crees que le vas a acabar llamando? No, creo que no. Yo tampoco voy a volver al trabajo. Ni siquiera no sé cómo te llamas. El nombre de verdad. Nacho. Yo soy Marta. ¿Y ahora qué hacemos? a dar una vez en Brasil.